Antes de empezar, quiero recordarte que, si eres estudiante de la Academia de Español Online, aparte de todos los cursos, las actividades, las lecciones y todo, también tienes un PDF donde te puedes descargar el vocabulario de este podcast, y de todos los podcasts que hay en Spanish with Vicente. De absolutamente todos. Bien, antes de empezar, voy a responder a un par de preguntas, bueno, a una pregunta solamente, que es bastante interesante, porque esta estudiante... Eh, sí, es una chica. Esta estudiante, me pregunta sobre por y para, y me dice... Bueno, Vicente, ¿podrías ayudarme a entender eh, un poco mejor estas frases? Y me dice esta estudiante, que se llama Ángela, ¿vale? ¡Hola, Ángela! Un saludo, te veo por ahí, de vez en cuando, en la academia. Bien, pues Ángela me pregunta, ¿podrías ayudarme con estas frases? Y dice, una olla por o para la sopa. En este caso, es una olla para la sopa. ¿Cuál va a ser la finalidad de esta olla? de esta cazuela? Pues, poner la sopa dentro. pues Una olla para la sopa. Y me dice... ¿Cómo se diría la siguiente frase? Ya sé el camino para o por dónde ir a tu casa. En este caso, el camino por dónde ir a tu casa. Recuerda que cuando tú le preguntas a alguien por dónde vas, estás utilizando la preposición por. Voy por el camino. Voy... Eh voy por aquí. Eh, estamos indicando como que estamos atravesando un lugar. Por ejemplo, eh, Vicente, ¿por dónde vas? Y yo digo, oye, pues voy por el parque. Significa que estoy atravesando el parque. Vicente, vas por el parque, pero ¿a dónde vas? Y digo, voy para tu casa. O sea, mi destino final es tu casa. Pero ahora mismo, voy por el bosque. Para tu casa. Estoy atravesando el bosque con dirección a tu casa. Esa sería la principal diferencia. Y después me dice... Eh, la frase es, la reconozco por o para su voz. En este caso es, la reconozco por su voz. Yo sé que esta cantante es española, porque la conozco o la reconozco por su voz. Y el último ejemplo que me pone, que me parece buenísimo, ¡Muchas gracias Ángela! Esto le va a servir a todos los estudiantes que estáis escuchando este podcast ahora mismo, o estáis viendo el vídeo en YouTube. Ángela me pregunta, ¿Voy a la tienda a por unas cerezas? ¿O voy a la tienda para unas cerezas? Uh, ¡Qué bueno, Ángela! En este caso, podríamos usar incluso los dos. Atentos. Podemos decir, voy a la tienda, a por unas cerezas. O sea, voy a la tienda a comprar unas cerezas. Vale. Voy a la tienda a por unas cerezas. O también podemos decir, voy a la tienda para comprar unas cervezas. Podríamos utilizar los dos. Sí que es verdad que cuando utilizamos el voy a la tienda a por unas cervezas... cerezas, perdón, cerezas. Yo estoy pensando en cerveza. Pero Ángela me ha puesto aquí el ejemplo cerezas. Pero yo estoy pensando en cervezas, porque es la frase que yo diría, pero bueno. Ángela, podrías decir voy a la tienda a por unas cerezas, o voy a la tienda para comprar unas cerezas. Como tú quieras, ¿vale? Podrías utilizar los dos, y tienen un sentido muy parecido. Yo, en un día a día, utilizaría cualquier frase. Y después, otra estudiante ha sugerido el tema de hoy. ¡Muchas gracias Brin! Es una estudiante a la que le tengo mucho cariño, porque fue una de las primeras estudiantes de la Academia de Español Online, y a veces, pues la verdad es que, me envía mensajes para sugerir un podcast, y tiene unas ideas muy buenas. Hoy me dice, ¡Hola Vicente! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me saluda... Muy bien. Me cae, me cae estupendamente brin. Y dice, no sé si eres músico, o si es un tema que te interesaría, pero pensé que podría ser un buen tema para un vídeo corto, o un podcast. Y yo, pues personalmente, uno de mis mejores amigos, eh, es cantante. Él canta, hace música. Entonces he dicho, bueno, pues yo creo que lo mejor para este podcast, es llamar a mi amigo, y tener una conversación con mi amigo, que, que, que, que se dedica a este mundillo, al mundillo de la música. Pero antes de llamar a mi amigo, y tener una conversación con él, para ver un poco, eh, os voy a explicar una, una, una, la situación. ¿vale? Mi, mi amigo hace música, es cantante, y ha sacado un disco hace poco. Bueno, él lo llama mixtape. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué, qué es esto de una mixtape, y por qué se dice mixtape y no un disco. Pero antes de empezar, quiero que tengáis algo muy en cuenta. Dos cosas. Este chico, al que yo voy a llamar ahora, con mi teléfono móvil, es muy amigo mío. Es uno de mis mejores amigos. Y quiero que tengáis muy en cuenta, que vamos a tener una conversación más o menos informal. Es mi amigo, dentro de mi círculo de confianza. Por lo tanto, vamos a yo voy a mantener digamos un lenguaje un poco informal, eh, cotidiano con él. Vais a escuchar que estoy todo el tiempo diciendo, ¡Tío! ¡Tío! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Es algo muy común, vale aquí en España. Y por otro lado, quiero que estéis muy atentos y atentas, porque mi amigo, aunque es músico, y vamos a hablar sobre una canción, pero él no va a decir la palabra canción, él va a utilizar otra palabra quiero que tengas en cuenta, que es mi amigo, y vamos a tener un lenguaje un poco coloquial, y en segundo lugar, que él no va a utilizar la palabra canción, él va a utilizar otra palabra. ¿Estáis preparados y preparadas para escuchar este podcast? ¡Adelante! Bueno, pues como os he dicho, voy a llamar a, a mi colega, a mi amigo, ¿vale? A ver qué nos cuenta. Él, él, en realidad... Le dije antes que le iba a llamar, pero todavía no he llamado. A ver... A ver si habla... Venga, eh, a ver... Oh, Tiene una música... ¿Álvaro? Sí, ¿qué tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va todo? Ah, qué guay, qué guay que estás ahí editando algún tema o algo o qué. Sí, estoy, en el, estoy trabajando en lo próximo del, del mes que viene, que vamos a tocar un, un single nuevo. Oh, hostia, qué guay, tío. Oye, te llamaba por lo que te dije, lo que te comenté antes, de que estoy grabando un podcast y, y como voy a hablar sobre música, había pensado en llamarte a ti, ¿sabes? Genial. Va. Pues, tío, para que, para que te conozca un poco la gente que, que está escuchando aquí el podcast. Eh, cuéntanos un poco a qué te dedicas tú y qué haces eh, vale yo me dedico a la música eh, me considero eh, cantante eh, en general artista digámoslo uh -huh. así porque también produzco música y, y experimento con la música en general eh, llevo varios años ya metido en el, en el tema y ahora mismo pues Básicamente sí que me estoy dedicando a, a cantar. O sea, ahora, ahora ya te, te dedicas a cantar principalmente, ¿no? Sí, en el género, en el género urbano, como se conoce. Claro, música, música urbana. Yo escucho bastante ahí uh -huh. música urbana. Y tío, dices que eres cantante y que también produces música, ¿no? Sí, sí. Tío, me, me, ¿me podrías explicar o sea, que, en qué consiste producir música. Es que para mí, para mí, yo solo en mi cabeza. Para mí, un cantante es una persona que canta, pero yo no sé cuál es el, el trabajo de un, de un productor. ¿En qué consiste ese trabajo? Pues a ver, teóricamente, es que hay... Lo malo que ahora hay, hay muchísimos conceptos en torno a la música. Sí. Entonces se pierde. La gente, que no, la gente que no está puesta en el tema, no entiende uh -huh. absolutamente nada sobre los términos. ¿sabes? Claro. Eh, pero ahora, para que sea un poco fácil de entender, sí. ¿vale? Que no es exactamente la definición de la palabra, pero productor sería el que, el que compone o el que crea la canción en general. Claro. Ahora mismo, justo ahora en estos tiempos, el productor es el que compone la música. Es decir, si tú escuchas una canción y me estás escuchando cantar a mí, la música de fondo es la que se le atribuye al productor. Digamos que... Y más o menos, te da una idea. Claro, o sea, tu voz, como cantante, tú serías el cantante, pero el que está poniendo la música de fondo, esa base, ¿no? Sí. Vale, entiendo, entiendo. Perfecto. Perfecto, perfecto, tío. Entiendo perfectamente. Bueno, bueno le estaba diciendo a, a, a los estudiantes de español que has, que tú has sacado un nuevo álbum, ¿no? Hace poco. Sí, Sí, he sacado un, un mixtape. Sí. Eh, de, de tres temas. Sí. Hace, pues, hace tres semanas y ahora lo que estamos eh, dedicándonos a la promoción. ¡Ah, vale! O sea, ya, ya la parte de componer, de producir, y editar la música, ya está hecha, ahora estáis trabajando un poco en la promoción del, de este... Mis... ¿Un mixtape es como un es como un disco, o, o, o un álbum? ¿Qué, ¿Qué es exactamente, tío? Pues a ver, mixtape, lo mismo, lo mismo que con la producción. El, los términos han cambiado muchísimo, y ahora mixtape, a ver, mixtape, en español es una maqueta. ¿Una maqueta? Entonces, ah. se conoce... Sí, formalmente como una maqueta. Claro. Eh, anteriormente, pues, una mixtape era, no sé, el mixtape está atribuido a la música urbana sobre los 90, más o menos, que era cuando lo, los artistas que quería, querían ser conocidos, pues, se grababan en, un, en su casa, en un cassette, y se iban por ahí a venderlo, o, o a la radio decir, vale, mira, esta es mi maqueta, a ver si os gusta, tal, para ver si el sello discográfico lo ficha Esa es como la historia, un poco, más o menos, de la mixtape Ahora eso, es una maqueta claro. que... que que puede reunir diferentes tipos de música, incluso un cover de, de una canción de otro artista que tú has versionado, etcétera. ¡Claro! Entiendo, entiendo. Y este mixtape que, que has sacado, ¿cuántos temas tiene? Eh, tiene tres temas. Y tío, una pregunta, vosotros cuando grabáis música, ¿lo hacéis de forma independiente? ¿O tenéis un contrato con alguna productora, o una discográfica? ¿Cómo lo hacéis? No, nosotros lo hacemos 100% por independiente Sois 100% por independiente, ¿no? Sí, no tenemos ningún contrato con discográfica, ni con manager, ni con, ni con nada Trabajamos independientemente los dos Tan independiente como que él está en otra ciudad Y yo estoy pues, estamos en dos ciudades diferentes Y, y ahora con la tecnología pues, podemos trabajar de una manera bastante fácil Claro, cuando hablas de él, hablas de tu, del de tu, de chico que produce contigo, ¿no? El productor Sí, la, eh, la mixtape esta, sí. el, eh, está producida por, por, por, por, por, por un productor que se llama Edmond, en eh, ¿Sí? 2070 eh, él es el que produce, el que ha producido el, el proyecto entero, y yo he sido el que, bueno, lo hemos producido, lo ha producido él musicalmente, uh -huh. pero yo he sido el que ha aportado la voz y bueno, básicamente es. Claro, claro, hostia, está guay, está guay, tío. Y tío, yo, yo he escuchado... Yo he escuchado, la verdad, uno de los tres... Bueno, he escuchado los tres temas que ha sacado, eh, los escuché hace tiempo, y la verdad es que hay uno que... es un temazo, tío, hay uno que me, me encanta, es un temazo, es el de paso a recogerte, ese está chulo, ¿eh? gracias. Es que, sí, sí, la verdad es que sabíamos que ese tema era el que iba a despuntar un poco, porque es como más fácil de escuchar, porque es más pegadizo, el ritmo es un poco más elevado, es más dinámico, es un poco más fácil de escuchar, digamos, para, para la persona media que no escucha demasiada música o que no, no está demasiado metida en el, en el mundo. Claro, yo, yo por ejemplo, yo como tú dices, yo no estoy metido en, en este mundillo, en el mundillo de la música, y claro, para, para mí, la verdad es que un estilo u otro para mí no hace tanta diferencia, ¿sabes? Yo soy más de comercial, así se podría decir. Me gusta mucho el rock, pero... Claro, sí. Sí, digamos que ese tema cumple como los requisitos más comerciales. Como el Sí, exactamente. Bueno, tío, pues eh, le voy a decir a mis estudiantes que voy a dejar el link a tu, a tu canal de YouTube y también al tema este que te he dicho que es un, un temazo, el de paso a recogerte, con tu permiso, ¿vale, tío? Sí, sí, un placer, muchas gracias, tío. Perfecto. Perfecto, Álvaro, tío. Pues vamos a terminar el, el podcast, ¿vale? Y ya nos vemos pronto, ¿vale? Cuídate, tío. Un abrazo, tío. Chao, chao, adiós. Adiós. Bueno, pues, no sé si va, se va a escuchar bien, porque mi amigo estaba hablando con el móvil, y yo tenía el micrófono aquí pegado al, al, al micrófono del podcast. Y bueno, espero que hayáis entendido más o menos un poquito, cómo, cómo va este tema de la música como os he dicho antes, si sois estudiantes de la Academia de Español Online, en, el pod en este podcast, en el podcast en 32, tenéis el PDF para descargarlo con todo el vocabulario que ha ido diciendo mi amigo. Que bueno, como habéis escuchado, eh, hemos estado todo el rato diciendo tío, tío, porque es, es como hablamos en nuestro día a día. Y bueno, hay muchas palabras, como por ejemplo, una maqueta, despuntar, o ser pegadizo, los temas, las canciones son pegadizas. Y bueno, pues os podéis descargar el PDF, vais a tener unas actividades, la transcripción, lo vais a tener todo ahí, ¿vale? Y bueno, pues espero que hayáis aprendido un montón de vocabulario sobre la música con este podcast. ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué os ha parecido este podcast que he grabado con mi amigo? Os quiero pedir disculpas, porque a lo mejor el audio, al ser con el micro. como él hablaba por el, el micrófono de mi móvil, a lo mejor no se escucha no se escucha de una manera perfecta, ¿vale? Pero os quiero pedir disculpas. Bueno, habéis escuchado cómo mi amigo no ha utilizado en ningún momento la palabra canción. Él, él, él utilizaba la palabra un tema. Porque también podemos decir un tema como una canción. Tened en cuenta que mi amigo hace música urbana. Por lo tanto, él va a tener un vocabulario, quizás, más adaptado a este tipo de, de música, ¿no? A la música urbana. Y en segundo lugar, os quiero decir algo muy importante. Os voy a dejar su canal, por si queréis echar un vistazo a la canción, y a su canal, ¿vale? en la descripción. Os voy a dejar la canción y el canal de mi amigo. Pero por favor, tened en cuenta que no es una canción para aprender español. Es una canción en español, ¿vale? Quiero, quiero que esto quede muy claro. Y bueno, pues nada, eso ha sido todo en el podcast de hoy. Espero que hayas aprendido un montón de vocabulario sobre la música, sobre este maravilloso mundo del arte. Y nada, simplemente eso, si te ha gustado este vídeo, pues déjame un Like, que puedes tardar un segundo en darle a Like, a mí me hace... me ayuda bastante. Y ya está, no quiero entretenerte mucho más. Muchas gracias por haber aprendido español, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!